Buenas tardes, el día de hoy vamos a ver los materiales del duplex de la residencial Adamant. Esta puerta principal esta es contraplacada de cedro y, una, y un enchape Eurolux que es mecánico de aluminio. Ahora pasamos aquí a la parte de la cocina. En la cocina contamos con una mueblería que es de 18 milímetros de una melamina de la marca Pelícano, que es maciza, contraplacada, conglomerada. Y se utiliza mayormente en todo lo que es mueblería, para la sala, cocina, cuartos, closets y demás. Tenemos también aquí la parte de, de los lavaderos, que es de la marca Fratelli, que es un cromado... Monocomando, que es de máxima durabilidad y es de acero inoxidable. Ahora, también contamos con las encimeras de la cocina, que están formadas por piedra natural, que es de cuarzo negro de una pulgada. Tanto la sala, cocina y comedor cuentan con un piso uniforme que es un porcelanato de 60 por 60 de color beige. Bien, ahora para aprovechar al máximo la iluminación natural se puso unas lámparas, las cuales son de vidrio templado de 6 milímetros con ayuda de una estructura de aluminio para darle mayor rigidez ¿No? aquí se aprovecha todo lo que es la iluminación natural la mayor parte del día ahora para lo que es en la noche tenemos lo que son las iluminaciones de los ditraicos que son denominados ojo de huey y una gran lámpara colgante para darle una mayor estética al espacio ahora pasamos a lo que sería el segundo nivel con estas escaleras flotantes que también tienen una mayólica aproximadamente de unos 30 por 50 pasamos a lo que es el área íntimo, el área de los cuartos Esta habitación cuenta con lo que es una de 20 x 60 y como les también su closet es de una melamina de 18 milímetros que están muy bien equipadas, todo para poner al máximo el área, ¿no? de los es que tenemos una ducha, es una ducha cromado monocomando, al igual que el lavadero que es un ovalín de la marca Feli que es de acero inoxidable. ¿No? Igual lo que es el One Piece, el inodoro, también de la marca Fratelli esta, esta mesita que tenemos acá de, de los servicios higiénicos también es de piedra natural, ya que le da una gran estética. En este caso es el cuarzo negro igual de una pulgada. este es el duplex de la residencial Ama. y aquí pueden ver lo que es esta gran vista y aprovechar esta doble altura para toda la iluminación natural Por último, pero no menos importante, tenemos las paredes que están este, pintadas con resina, que son de American Colors. Como pueden ver, utilizamos los mejores materiales para que ustedes puedan estar cómodos y tener un duplex de calidad. No se olviden visitarnos en nuestra oficina y visitar nuestras redes sociales para mayor información.